Buenas noches, bienvenidos eh, un día más, viernes ya 5 de mayo de 2023 a los intocables, seis semanas. Lo he dicho algunas veces que parece que no va a llegar eh, el final de nuestros esfuerzos y sin embargo siempre lo acabamos viendo. Los viernes son unos días un poquito especiales, ya lo sabéis, los que nos eh, seguís todas las, las eh, noches, el viernes pasado, bueno, pues tuvimos una tertulia, por supuesto provechosa y, y muy rica. Eh, mis, dos de mis tres acompañantes de hoy no, no la vieron, pero Juan de Dios Dávila, eh, que es, eh, nos hace a la merced todos los viernes de, de acompañarlos lo, lo recuerda perfectamente los viernes son días digo especiales para hacer una escaleta completa con los temas que vertebran la actualidad del día y también de la semana es un buen día para hacer para hacer balance y al final terminamos hablando pues, pues de, mil, de mil cosas de política y, y de la vida también y del mundo tan complejo en el que en el que estamos en el que estamos inmersos de hecho de eso era lo que estábamos hablando en los minutos previos ya a, a iniciar esta esta emisión en directo por tanto, os advierto, de esto se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Qué sé yo de qué terminaremos hablando de aquí a, a las próximas dos horas. Esperamos en cualquier caso que sean de vuestro interés. Y he empezado de esta forma, para no empezar de una manera convencional, como prácticamente todas las noches, y deciros, los varones socialistas ahora, que es lo que os voy a contar en cualquier caso, porque aquí estamos, sobre todo para hablar de actualidad, juegan ahora, ahora, término muy importante en periodismo. Fulanito dice ahora que no sé qué, ahí es donde va el, el veneno. Los varones socialistas juegan ahora a hacer como que escupen, como que desprecian a Pedro Sánchez cuando han tenido durante cinco o seis años la boquita bien cerrada y otras cosas también bien apretaditas y no se han atrevido a toser al César Imperial, al figura o al sátrapa. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque esta mañana García paje que lleva ya meses opositando, pero que es uno de los que ve su sillón en peligro, le ha concedido una entrevista a los compañeros de Onda Cero ...toledo y lo que ha salido por esa boca, ya me hubiera gustado escuchar al, al figurita, al figura de Toledo, a Emiliano García Paje, decir todas esas cosas, pues no lo sé, hace dos, tres, cuatro años, en algún comité comité federal, arrepentidos quiere el cielo, decían en, en mi tierra, aunque estos arrepentimientos suenen muy falsos. Luego os comentaré lo que ha dicho Emiliano García Paje, os comentaré, os daré coordenadas también del presidente extremeño, bastante más cobarde, bastante más perfilero, bastante más timorato que García Paje, y hablaremos también, pues en general, del panorama de una pre-campaña, dentro de unos días ya, eh, campaña, recordad, quedan 23 días, solo 23 días, votad bien, por favor, votad bien. Sé que prácticamente todos los que veis los intocables, pues lo hacéis desde una opción ideológica absolutamente clara y absolutamente bueno, determinada, que en nuestra opinión es, es la correcta, ¿no? porque si no os ofreceríamos un, un producto bien distinto al que, al que os ofrecemos, pero de verdad el momento es crítico en España. Y si no votamos bien el 28 de mayo y después a mediados finales de diciembre, cuando tenga lugar la, la convocatoria electoral para las próximas elecciones generales. Lo vamos a lamentar muchísimo y las eh, consecuencias, los desperfectos desde el punto de vista político, económico, social y sobre todo institucional van a ser terribles. No me enrollo más, os presento a mis invitados de esta noche. Don Juan de Dios, Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y gracias un viernes más por, vos, estar, por estar aquí. Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eurico. Es un bien. aspecto estupendo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, ya, ya queda menos para el verano. Sí. Ya queda, ya queda menos. Josué Cárdenas, hermano. Pues un gusto estar aquí contigo, en tu casa. Qué ganas, qué ganas. No, mi casa no, en la casa, bueno. de, en la casa de don Jesús Ángel Rojo y don Félix Revuelta. Yo, yo soy un interino más. Tú sabes, esto me lo contaba José María Carrascal hace 30 años, con mucha gracia, seguro que Luis Bagán conoce la anécdota porque se la habrán aplicado a mil. ¿no? Me, decía, me decía José María Carrascal cuando entramos en Antena 3, me decía, tú sabes lo que decía aquel veterano Bedel del Ministerio de Economía cada vez que entraba un ministro nuevo, que los había educados, campechanos que saludaban. Bueno, gente normal, y los habías tirados chulánganos, como algún ministro de los que tenemos ahora no sé si los que se intentan colar algún otro que entraban, levantaban un poco la mandíbula y ni miraban al Bedel porque era un cerador, y el Bedel simplemente se limitaba a cuadrarse un poquito y a mascullar cuando ya había pasado el titular, el nuevo titular de la cartera, un interino más. Pues yo soy aquí un interino más. Es un interino más pero le agradezco la oportunidad de estar aquí. Tú no tienes que agradecerme a mí nada Muy rápidamente, distintas formas de sintonizarnos a través de la TDT, a a través de nuestro canal de YouTube, dos direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es, tienen un WhatsApp a su disposición, 669-728-673, si envían el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena, en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, en Telegram hay un canal en el que pueden también eh, descargarse pues, material, o la producción de Distrito Televisión, Instagram, Facebook, Twitter, eh, en distintas aplicaciones también eh, que pueden ustedes descargarse y que son ...compatibles con todos los sistemas operativos... ...y si nos ven desde los Estados Unidos... ...pues a través de la plataforma Roku... ...y le recuerdo también que el Hotel Las Dunas... ...es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol... ...situado en primera línea de mar... ...en un oasis de armonía y tranquilidad... ...enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes... ...desconecten del estrés y la mortonía del día a día... ...y disfruten de fines de semana de relax... ...estancias con programas exclusivos y personalizados... ...de salud, rejuvenecimiento y control del peso... ...elegancia y bienestar junto al mar... ...sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable... ...descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el es exclusivo de toda la costa del Sol. Y antes de abordar, de meterle el, el diente de lleno a, a la actualidad política, como hacemos todos los viernes, saludamos a, a nuestro economista de cabecera, a nuestro buen amigo, al doctor Daniel Lacalle, uno de los diez mejores economistas del mundo, que siempre, pues, nos ofrece un análisis certero y preciso de los principales referentes de la, de la actualidad económica de la semana. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fantásticamente bien, Daniel. Oye, bueno, aunque el dato tiene ya más de 24 horas, pero eh, es pertinente porque no, no habíamos hablado en, durante, este, durante este tiempo, que me hagas una valoración de esos datos del paro que el gobierno vende como un gran logro y que ayer, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que venía a decir Alberto Núñez, hijo, ya ayer jueves 4 de mayo, decía, bueno, o, o, o, o se dirigía, interpelaba directamente al figura para decirle hay que tener la cara muy dura de cemento armado para vender como buenos unos datos en un país que sigue teniendo el doble de paro que el resto todos los países de la Unión y de la OCDE y un paro juvenil de más de un 30% que es un maldito escándalo, aparte de que el propio gobierno ha reconocido que no son 2.763.000, creo que era el dato de ayer, lo cito de memoria, que son 3.300.000 parados, que lo reconocieron ellos mismos hace unas semanas en una respuesta parlamentaria al, al grupo popular, así como de, de Rondón. ¿De qué presumen, Daniel? Bueno, pues eh, tienen que vender la imagen de este concepto que han creado ellos mismos el récord de empleo, que como tú bien comentas es completamente falso. ¿no? Que cuando ellos llegaron a la FUFOA, la, la tasa de actividad, la tasa de empleo, según la EPA, era del 50% y ahora es es 40. No, no una, es una tasa de empleo. Lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados, cuando los datos del empleo de porque tiene las santa, una época de recuperación del admirable, por otro lado, y que todos ahorramos, eh, eh, ellos dicen que es gracias a ellos. Y cuando caen, ¿eh? dicen que es por culpa de cualquier otra cosa de ellos. ¿no? Eh, la realidad de los datos de España es que no se puede poner ningún tipo de gobierno que empeoría, no se puede poner el tipo de medalla, porque tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, eh, la inmensa mayoría de la mejora, veo que simplemente la recuperación del turismo, no, también así. Y encima capos, vamos ¿no? vamos pues, perdóname Daniel es que te me, estaba intentando estaba luchando para, para no tener que interrumpir vamos a, vamos a hacer una cosa si te parece bien te volvemos a llamar a ver si podemos mejorar un poquito el, el audio compañeras porque estaba intentando parecía que mejoraba en los últimos instantes pero se, se vuelve se vuelve a entrecortar mientras volvemos a llamar a, a Daniel la calle Juan de Dios bueno comentamos antes de entrar de lleno en la actualidad política los datos del paro te lo digo por él, es el economista de la mesa. Es decir, es un poco, bueno, pues, pues sonrojante ¿no? el, que, el que vende, wow, es el, el tercer mejor dato en la, en la, en, desde el 2008 y tal, y por primera vez caemos, bajamos de los 2.800.000 millones mil desempleados porque hay ya 20 millones y pico mil afiliados a la seguridad social, pero ¿por qué mienten tanto? Si ellos lo reconocieron hace un par de meses en una respuesta al Grupo Popular que eran 3.300.000, millones mil los famosos fijos discontinuos. Sí, sí. Bueno, al final es que desgraciadamente es este el juego que que hacen de trillerismo, ¿no? en el que, bueno, se inventan el fijo discontinuo, que aunque esté trabajando dos horas, pues lo consideran que ya no, no, no está en paro. La realidad en el mundo es que hoy hay una guerra económica entre los países eh, desarrollados por un trabajo bueno. ¿Qué significa un trabajo bueno? Un trabajo en el que con lo, el, el sueldo que uno gane pueda tener casa, educación y sanidad. Esa es la batalla que hay ahora mismo. Está claro. Eh, Daniel, creo que discúlpanos, pero es que eh, estábamos intentando arreglar el audio, pero no, no, no, ha, sido, no ha sido posible. Cuando, cuando tú me digas, Elena, estamos hablando con alguien en la calle de esos datos de paro de ayer y también me gustaría luego preguntarle, eh, avanzando unos minutos en la conversación, por la, por la tendencia, por todo lo que tiene que ver con, con esa subida, que parece que se va ralentizando, pero que sigue eh, mantenida en, en, el, en el tiempo y lo que te rondaré, Morena, si la inflación eh, sigue con los niveles, con los niveles con los que, con los que no solamente en España, sino en el resto de Europa, porque ayer también Cristina Lagarde y el Banco Central Europeo tomaron una decisión importante con respecto a, a los tipos de interés. Daniel, buenas noches de nuevo y discúlpame porque teníamos el audio muy entrecortado, lo hemos intentado, pero, pero no era posible. Me estabas valorando los, los datos de, de paro de ayer, te habíamos oído solo la, la primera parte. Me hablabas, eh, cuando se ha cortado ya definitivamente, de tres, de tres aspectos a considerar. Los datos de paro no son buenos, los datos de paro son muy malos y hay que considerar tres factores clave. El primero, Eurico, es que eh, la mejora del paro viene del turismo. La mejora, la mejora que ha habido ha sido simplemente la recuperación del turismo, que está bien, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada por apoyar el turismo, más bien todo lo contrario. Segundo, eh, el, los datos de afiliación están masivamente maquillados porque más del 55% del empleo creado en estos últimos años es eh, empleo público, empleo público que se paga con deuda, empleo público que está disfrazando unos datos de empleo que son terribles porque fíjate eh, esa afiliación 20,6 millones de afiliados trabajan menos horas que cuando había 19,8 millones de afiliados, es decir, no se crea empleo, se trocea Luego, somos el país que somos campeones en tasa de paro oficial, campeones en tasa de paro juvenil, campeones también en paro escondido, porque si vemos la tasa de holgura laboral que publica Eurostat, también tenemos la mayor cantidad de desempleados que no aparecen en las cifras oficiales de empleo. Y además, lo que tenemos es una afiliación que está inflada por una... ...contratación en la que para que te hagas una idea... ...en el último año se han creado 28 contratos... ...por cada nuevo afiliado, es decir, que se ha desplomado masivamente la duración media de los contratos... ...y la realidad, desafortunadamente, es que aquí no hay ningún récord de empleo, no se está creando empleo, se está troceando. Y además es curioso, tú recordarás y todos los que nos están viendo, que los miembros de este gobierno... ...desde Pedro Sánchez hasta varios de sus ministros, cuando estaban en la oposición y las horas trabajadas caían ligeramente... En la época de Rajoy decían que no se creaba empleo, que se estaba troceando. Fíjate en curiosidad, ahora que las horas trabajadas se están desplomando con respecto al año 2019 y que esos 20,6 millones de afiliados trabajan muchas menos horas que los 19,8 que había antes, ahora dicen que es récord empleo. Está, está claro. Daniel, me gustaría también preguntarte por la decisión acerca de los tipos de interés que tomó ayer el Banco Central Europeo. No sé si había alguien que esperara una subida de medio punto, al final es un cuartillo, ya pues, pues eh, tenemos el, el gallinero habitual, entre quienes, bueno, nos sostenemos que esto tiene que seguir siendo así, como única forma y no la única, desde luego, pero única forma de empezar a atajar esa maldita inflación, que siempre, también recordamos que es un fenómeno monetario, en fin, no, no es algo que surja por generación espontánea, ni porque los malditos capitalistas y los malditos empresarios se empeñen en fastidiar a las clases trabajadoras o a las clases humildes generando una inflación pues, pues como, como, como las setas ¿no? que, que surgen después, después de la lluvia y gentes que bueno, pues están haciendo la interpretación de que, bueno, de que los bancos centrales, o sea, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo se están dando cuenta que claro que están apretando, apretando tanto Daniel que, que, van, que por mitigar la inflación van a estrangular la economía y van a provocar una recesión. Yo tengo un lío tremendo. Yo también tengo un lío tremendo, porque esa misma gente no dijo ni una sola palabra, ni una sola palabra, cuando los bancos centrales eh, impusieron tipos negativos, que es una aberración económica. No dijeron una sola palabra cuando aumentaron la cantidad de dinero más de cinco veces superior a lo que se llamaba el bazooka de Draghi. No dijeron una sola palabra cuando la expansión cuantitativa disparaba por todos los lados las valoraciones de los bonos soberanos. Eh, en aquella época les parecía fenomenal. Claro, como tú bien has dicho, la inflación es un efecto monetario y después de todo ese exceso ha llegado una inflación, una inflación que es persistente y ahora los bancos centrales están siendo extremadamente acomodaticios. Para que te hagas una idea, si se siguiese la regla de Taylor, que es la que eh, se establece cuánto se tienen que subir los tipos dependiendo de la inflación. Los tipos de, en Europa tendrían que estar ahora mismo al 7, 7,5%. Están al 3,25. Es decir, el Banco Central Europeo sigue siendo extremadamente generoso y acomodaticio. Eh, el balance del Banco Central Europeo es más del 58% del PIB de la Eurozona. El de la Reserva Federal es el 32%. Es que eh, esta gente son los defensores del burbujismo, siempre, ojo, siempre. siempre que sea el burbujismo estatal. Porque si se genera una burbuja inmobiliaria o una burbuja en activos financieros, le echan la culpa al mercado. Pero fíjate, cuando los bancos centrales lo que han hecho ha sido inflar la burbuja estatal y la burbuja de deuda soberana, se ponían las medallitas de que es que hay mucha confianza en el mercado, una tontería, como decía de la señora Calviño, cuando el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones netas de deuda del Estado español, que significa una aberración económica. Está, está claro. Teníamos, no, no sé si lo tienes a mano, Elena, y si no, bueno, pues en la línea en la que estamos hablando, quería yo provocar a, a Daniel, no, con el ánimo de que de ponerle de mala leche en lo que queda de noche, por, porque teníamos por ahí una declaración de Nadia Calviño diciendo, ah, pues pues pónmela, quiero que la escuche Daniel para, para terminar ya el, el viernes en, en alto, como digo yo, acerca de este asunto de los tipos. Esta semana, en estos días, hemos visto también la decisión del Banco Central Europeo de, eh, con respecto a una subida de los tipos de interés que empieza a apuntar que nos vamos aproximando al final de esta fase, de esta fase alcista de los tipos de interés, eh, una fase en la que ha habido una rápida eh, subida de los tipos que ya está afectando a las condiciones crediticias y sobre todo está afectando a las familias que tienen una hipoteca o que quieren acceder acceder a una hipoteca que quieren comprarse una vivienda y en particular las familias jóvenes, las familias con hijos. Eh, estamos en eh, Esta decisión llega en un momento en el que la inflación eh, en nuestro país se sitúa en el entorno del 4%. Bueno, no la voy a dejar continuar, Daniel, pues no quiero terminar de, de, agriarte, de agriarte la noche. Oye, no, simplemente no quiero arrastraros a nadie por el camino de, de mi reverencia. Aquí el, el deslenguado soy yo y ya bastante pecado tengo y arderé yo en el infierno por todos los demás. Pero te lo pregunto yo, con esta literalidad, ¿por qué nos hablan como si fuéramos imbéciles? Pues efectivamente, efectivamente el, el, lo que está haciendo la ministra, eh, la vicepresidenta económica del gobierno es literalmente hablarle a la gente como si fueran tontos, porque la reducción de la inflación que ha venido gracias a la subida de tipos, ellos dicen que es gracias a las medidas del gobierno y ahora que la inflación vuelve a subir, resulta que es que el Banco Central Europeo está haciendo mucho daño a las familias. este mismo gobierno cuando muchos de nosotros nosotros decíamos que había que... Eh ...fijar las hipotecas... ...y que la gente debería empezar a cambiar... ...las hipotecas de tipo variable a tipo fijo... ¿eh? ...miembros de este gobierno... ...de Podemos... ...decían que, es que éramos una especie de terroristas financieros... ...porque lo que queríamos era que la gente... pagase más por la hipoteca... ...no, los tipos tenían que subir... ...los tipos no podían bajar más... ...llevábamos muchos años con tipos negativos... Que ...como te decía antes... ...es una aberración económica... ...es la destrucción del dinero... ...y la señora Calviño pues como siempre... ¿Eh? Cuando vienen las cosas mal, la culpa es de los demás y cuando vienen las cosas bien, lo, siempre es gracias a lo que hace el gobierno. Es la propaganda de toda la vida. Vamos a terminar. Último minuto, minuto de oro, Daniel, echándonos unas risas en el sentido digo la palabra. Te he dicho en más de una ocasión que te admiro profundamente, entre otras cosas, también por la paciencia que tienes en Twitter, ya sea con cuentas anónimas a las que a veces pues, entras, pues, en fin, ofrecerles una clase gratis que no solamente no te agradecen, sino que en algunos casos pues, te responden airados o de mal talante, y también algún que otro político, candidato, socialista o, o podemita. Hoy le ha tocado recibir, ¿qué le vamos a hacer, Juan?, que me dicen que no eres mala persona, al señor Lobato, a un tipo al que no conocen prácticamente ni en su pueblo, y que aspira a disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid. A Isabel Díaz Ayuso, ponedme el, el tuit de, de Lobato, por favor, que es maravilloso. Vamos a redistribuir a todo el mundo la verdadera alegría y la verdadera libertad. Wow. Happy flower, ¿no? Le falta la margarita en la boca a lo vato. Entra Daniel a la calle debajo y le pone un gráfico y le dice, te voy a dar yo a ti. Ahí, ahí, bueno, no lo veis muy bien porque Carlos la definición queda muy pequeñita. Explícale a, a nuestra audiencia, Daniel, cómo, cómo le has contestado muy elegantemente, pero dándole un buen zasca. Simplemente eso, con, con datos y contradatos, no valen opiniones. Claro, le, le he demostrado la alegría que están redistribuyendo. ¿eh? España es el país que más ha perdido poder adquisitivo las familias de toda la Unión Europea durante el gobierno de Sánchez. Lo que le he mostrado es el gráfico en el que se muestra el empobrecimiento generalizado de la población española, mucho mayor al de todos los países de nuestro entorno, que en, además en nuestro caso, la mayoría está, no, han, no se han empobrecido. ¿no? Pero eh, a mí me hace mucha gracia porque creo que lo habéis comentado y lo vais a seguir comentando. En estas elecciones sí. tenemos unos candidatos del gobierno del, del Partido Socialista que hacen todo lo posible por mostrar más o menos como que ellos no tienen nada que ver con Sánchez. ¿no? Sí. que Sánchez es, Sánchez es una especie de ovni que anda por ahí y que ellos son otra cosa. Y el señor Lobato ¿sí? nos está diciendo que él no está a favor del tope de los alquileres que ha votado el Partido Socialista al que él representa, que él no está a favor de subir los impuestos impuestos que ha votado el Partido Socialista que él representa y entre otras cosas nos está intentando vender alguna entelequia de que ellos no tienen nada que ver con Sánchez cuando en el instante en el que eh, probablemente no lo hagan pero si lo hiciesen eh, tocasen poder nos estarían crujiendo a impuestos empobreciéndonos como ha hecho el gobierno de Sánchez y endeudándonos sin control Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresis, amigo y, y bueno, doctor en economía y, y como siempre pues, pues una cátedra ambulante, aunque insisto, el socialcomunismo todavía gobernante, no te lo, no te lo agradezca, pero que es un gusto el, el hablar contigo pues para que arrojes un poco de luz sobre todas las mentiras y todas las falacias económicas, no de, no de este gobierno, sino de los gobiernos socialdemócratas y keynesianos, bueno si estos fueran socialdemócratas aún, aún tendríamos algo ganado, directamente preperonistas o bolivarianos que sufrimos. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a rematar. Como nos quedan unos pocos minutos, más o menos, no, para el primer corte de publicidad, y luego, ya después del, del corte, entramos de OCICOCE en la actualidad política. Hazme un comentario, dame tu punto de vista sobre los datos económicos. Que bueno, da. me hacen mucha gracia estos del Partido Socialista. Es verdad que distribuyen alegría, pero por la gracia que nos hacen. Hay que dejarle bien claro a Juan Lobato que lo que han distribuido estos socialistas son a más de mil violadores, ya con penas eh, que les han beneficiado, que les han venido muy muy bien, por lo tanto creo que la cifra es escalofriante. En materia de empleo, en materia de paro, bueno, la izquierda lo que nos está proponiendo no es un plan para acabar con el paro, sino es un plan pues, con sus delirios ideológicos. Hoy en la Comunidad de Madrid, la señora de Podemos, Alejandra Jacinta, lo que hablaba es de una asignatura de educación sexual en todos los colegios. En esto está la izquierda, esto es lo que le interesa y no se centran en lo que realmente es el pan de los españoles y lo que es verdaderamente necesario. En los temas eh, relativos al empleo, es muy curioso cómo, siendo los últimos de la fila, siendo los últimos de la cola a nivel europeo, siendo los que tenemos una cifra de paro juvenil que es absolutamente escalofriante, puedan sacar pecho. El Elche de Alicante, que yo sé que mucha gente nos ve en Alicante y que joder, es un equipo muy querido, evidentemente que estas dos últimas jornadas ha mejorado como nadie, ha sacado unos resultados brillantes. Pero claro, es que lleva toda la temporada sin sacar un punto. Es que no te puedes comparar cuando vas el último de la fila. No puedes decir que has crecido mucho cuando realmente estás el colista en todos los rankings. Por lo tanto, creo que este gobierno... Lo que tiene es que taparse un poquito y realmente construir un plan para acabar con esa cifra de los 3 millones que va subiendo arriba o abajo de parados que tenemos en España. Acabar con ese problema y a los jóvenes sobre todo darnos una alternativa de empleo porque si no estamos abocados o a irnos de aquí o a vivir o de la paguita que ellos nos quieren proponer o bien de nuestros padres. Les voy a contar un pequeño secreto, porque los de Salamanca son como los de Bilbao. Son de Salamanca pueden nacer donde les salga a ellos de, de las narices. Josué, que es un salmantino de pro, pero nació en Elche. Bueno, nací en Sagunto, que tal, Sagunto, un no, poco no, no, no más arriba. Pero fue duele. una cosa muy circunstancial. Te un día la cuento. Pero quiero mucho a Salamanca y quiero mucho a Elche. O sea, iba a da, dar el dato del equipo de fútbol que ahora mismo está colista y que por más puntos que saque ahora no va a crecer nada. Por lo tanto, creo que esa es la mentira, el juego de trileros al que nos tiene acostumbrados el PSOE y Yolanda Díaz... ...que sonríe un poco más y cuanto más sonríe más me irrita. O sea, es una cosa tremenda. Te, te, te, te, pasa, te pasa lo que a mí. Oye Luis, hazme un comentario y luego cierro con Dávila... ...y nos vamos al primer corte de publicidad. Bueno. ¿Cómo, ves los datos ¿Cómo ves la situación económica? Tú, que bueno, pues también eres, eres empresario... ...y estás en el mundo de la comunicación, del marketing, de, de los eventos. Mm. Ayer se lo preguntaba a Paco Cecilio, que tiene tiendas... ...está en el sector textil, el sector de la moda. Hoy te lo pregunto a ti. Realmente... Porque claro, una cosa son los datos y otra cosa es la apariencia. Hablábamos ayer también, los economistas esto lo tienen bautizado como el efecto restaurante. Esto lo llevamos 30 años oyendo, los que tenemos una edad. Pero si las terrazas están llenas, si los restaurantes están llenos, y a veces es un juego de espejos que no sabes si sí, realmente eso es, eso es una opción muy fiable o no. Sí. ¿Tú, qué, ¿Tú qué palpas en la calle? ¿Realmente? Bueno, es, eh, para empezar, primeramente, eh, que nos hablen como tontos es lógico porque estamos en la pre-campaña, como bien tú decías, nos faltan 23 días para sí. las elecciones del veintiocho en el 28 de mayo y puede ser el primer el, el, el, la primera base para el cambio de gobierno, si realmente vota bien la ciudadanía para el cambio de gobierno que necesita este país porque estamos encarando una situación realmente eh, delicada. Por otra parte, este gobierno sostiene que esos buenos datos, que las lecturas de los datos de desempleo siempre tienen eh, varias lecturas y lecturas mucho más profundas eh, que otras. En este caso el gobierno las sustenta, las, las, las condiciona, las justifica en, su, en el éxito de la reforma eh, laboral. Nos está enviando un mensaje que no todas sus eh, leyes son un desastre, como la ley del CSI, la ley eh, trans o la ley de. de o la ley Mordaza. Eh, pero evidentemente eh, eh, hay una situación. Eh, tienes toda la razón diciendo que en las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades el efecto terraza es evidente, es decir, el turismo está volviendo y más cuando empiezan a llegar los chinos que les han dado la, la posibilidad ya de salir de, de su país. Y España es un país de servicios y lógicamente está eh, sostenida en gran parte una parte importante de su economía en, ese, en esos servicios y en el turismo. Y eso se nota, es decir, los restaurantes tú vas a Madrid o a Barcelona o a Oviedo por las noches a partir del miércoles y están todos llenos. Yo ayer salí por la mañana y por la tarde y está todo lleno. <coughs> Pero la eh, economía, también hay otra economía que no tiene esa disposición, que es la economía que va a, a los supermercados y nota claramente, por una parte, la inflación, que es una evidencia que está aumentando y que y que se ha sostenido esa, esa inflación eh, importante. Y, y tenemos un dato que es incontestable, por mucho que lo intente maquillar el gobierno, que es que seguimos siendo el país de Europa que tiene la tasa de desempleo más alta. Y la tasa de desempleo de su futuro, de los jóvenes españoles, está cerca del 30%. No ...no podemos sostener todavía... ...no, no podemos perder el tiempo este, este gobierno... ...o cualquier otro no puede perder el tiempo... ...en memorias históricas... ...en mirar, el, eh, eh, en, mirar en el retrovisor... ...en, en a, a hablar de las minorías... ...que con todos mis respetos para las minorías... ...si no solucionamos un tema tan eh, estructural... ...como son los dos millones y pico... ...casi tres millones de paros que tenemos... ...desde hace no sé cuántos años... ...y en estos momentos... ...en una, eh, en una situación delicada... ...y más delicada... ...los países que están más cerca... ...del frente de guerra que tenemos ahí... ...en el este... Eh, eh, eh, ...tenemos que poner nuestra prioridad... ...que es el, la prioridad del presente y del futuro... En, el, en, el, ...en buscar empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Está claro, cierro con, con Juan de Dios Dávila... ...antes de irnos al primer corte de publicidad... ...el efecto restaurante que hayó ayer... Y, y, ...es que es, es, un, es, es una cuestión... ...que a mí me llama vivamente la atención... ...no por un tema nominativo... Eh, bueno, cada, ...igual que los abogados... Pues tienen, ...los economistas tienen también... ...sus propias formas de referirse a, a las cosas... ...en tu opinión Juan de Dios... ...tú que trabajas en el sector financiero... ...aparte de, de tu dedicación política... ¿Tú crees realmente que lo que vemos en la calle, esa falsa sensación de prosperidad o de opulencia ¿no? que seguimos teniendo? Oye, sales a cenar el viernes a determinadas zonas de Madrid y es difícil encontrar una reserva en un restaurante, las cosas como son. Pero ¿hasta qué punto eso es irreal? Bueno, yo, yo creo que es, que es real y, y la prueba de que, de que es real es la inflación. Es decir, la inflación claro. está subiendo y al final es, pues porque los precios están subiendo... Y los estamos pagando. El tema es hasta cuándo eh, se va a poder llegar a esa, a esa, a esa situación. Y, y me quiero referir y perdonar cuando decíamos la inflación. Eh, la inflación subyacente que quitas energía y quitas eh, productos eh, eh, elaborados de, de comida, lo que indica es las medidas económicas del Gobierno. O sea, lo que no es externo, que no puedes controlar, sino las medidas económicas del gobierno, si realmente están mitigando la inflación o no. Y prácticamente en un año casi casi se ha duplicado la inflación eh, subyacente. Es decir, el gobierno, las medidas económicas son malas las que está haciendo. También creo que hay una, una, una cuestión, no sé hasta cuándo va a llegar esto, pero desde luego sí creo que, que, que explotará, sinceramente, y creo también que, que hay un, un problema, y que veo sobre todo en la gente joven, y es que no tiene capacidad, por ejemplo, para invertir en una casa, pero eh, tiene capacidad a lo mejor para comprarse un móvil de última generación, porque eh, el, el precio es asequible, es, es, o sea, dejándote todo el sueldo, pero es asequible, pero lo que no es asequible es invertir en algo estructural que de verdad eh, te permite construir el futuro eh, como joven con una familia con un tal. Es decir, eh, se está produciendo en la economía un efecto en el que los elementos eh, de primera necesidad para construir futuro en la sociedad se convierten en artículos de lujo y sin embargo, artículos que son de lujo y que no son necesarios para vivir, eh, son asequibles para los sueldos bajos que hoy realmente eh, se están pagando. Y, y, y con esto además, quiero decir que, y uniendo un poco todo el debate que hay también de pensiones y tal, estamos en, una, en un momento crítico desde mi punto de vista a nivel eh, eh, internacional y también en España. Es necesaria la natalidad. Pero es que hoy en día tener hijos parece que se ha convertido en un artículo de lujo. Es que todo lo que es fundamental lo estamos parece convirtiendo en un artículo de lujo. La vivienda, los hijos, que son necesarios para el desarrollo de una nación, es un parece que es un artículo de lujo porque eh, tienes que invertir una cantidad muy importante de dinero y todos son problemas. Todos son problemas. No los puedes educar porque el Estado te tiene que decir cómo los tienes que educar. No los puedes llevar al colegio que quieres, aunque tú pagas los impuestos. Denme el cheque escolar, yo los llevo donde quiero. Y si no quiero ir a ese instituto, pues pregúntese usted por qué, no quiero, por qué la gente no quiere llevar a ese instituto a su hijo. Todo lo que es fundamental se está convirtiendo en un artículo de lujo. Y lo que realmente es un artículo de lujo, completamente, que podría ser desechable, se está convirtiendo en lo único en lo que la gente joven puede acceder. Veinte segundos, Josué, que, no, me, que me tengo que ir a publicidad. Es que de ese efecto restaurante que estáis hablando, faltaría más que los trabajadores no tuvieran el derecho o la capacidad de, en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esa falta de oportunidades para poder tener una vivienda, pues no poder salir a tomarse algo, no poder salir a un restaurante, no poder salir a tomarse una cerveza. Yo creo que todos tenemos derecho a poder pasarlo bien a tener ocio y por lo tanto creo que si ya nos quita en eso, ya nos convertimos en una dictadura de estas soviéticas en las que todo el mundo está metido en casa y no hay derecho ni a tomarse una cervecita, que yo creo que todos tenemos derecho. Bueno, cerramos el, el asunto económico, un instante de publicidad y ya a la vuelta así nos metemos de hoz y coz en eh, la campaña y la pre-campaña electoral, la pre-campaña payasa. A ver quién la dice más gorda, pues ahora vamos a hablar de ello, no se vayan.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 El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad y, o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos eh, una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos eh, ejercicio físico con regularidad. Dibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano así como el elevado. De arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Debe col Forte de Mundo Natural, de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas en el 91446000 o en Parafarmacia Mundonatural.es. Bueno, vamos a darle un poco estopa. Cañita brava a los varones socialistas. Le decía esta mañana a Emiliano García paje a los compañeros de Onda Acero en Toledo, que, que, bueno, que a él no le parece ni medio normal, quiero recordar que esa era la literalidad de sus respuestas, pues la respuesta valga la redundancia que ha dado, que ayer ya nos cachondeábamos y yo esta mañana en otro medio de comunicación con nuestra buena amiga Ángeles Ribes, que estará aquí sentada en este plató la, la semana que viene, decíamos, es que tienen una cara de cemento armado, o sea, nos acaba de pegar un bofetón con la mano abierta, pero cuando nos dé el Parlamento Europeo con el puño cerrado, no sé qué van a hacer, pero dentro de la Comisión Europea, que nos devuelve a cumplimiento, pero ya es un tirón de oreja severo, por el tema de la sedición y la malversación. Y salen estos figuras, bueno, por la noche el, el figura, y ya por la tarde Nadia Calviño, delante como los de Alicante, ya que veníamos de hablar de Elche, diciendo que es que esto no, es una buena noticia, porque Europa, lo que quiere decir esto es que nos considera pioneros, pioneros, han dicho que esto de la sedición hay que... Y ya nosotros nos adelantamos armonizando, pero armonizando que si tenéis portavoces mugrosos que no... Me sonroja al recordar su nombre, no lo voy a hacer, que ni son abogados ni tienen la más mínima noción de lo que es el derecho ni la justicia, que llegaron a hablar de un código penal europeo, que no existía más que en su imaginación, a armonizar el delito de, de sedición cuando lo que se hizo fue rebajar en picado las penas, simple y llanamente, eh, la rebelión no lo tocaron porque no se lo aplicaron a ellos, simple y llanamente, para bueno pues facilitarles la vida a los junqueras y compañías a, a los que por otra parte ya había indultado el gobierno y que son socios imprescindibles con los proetarras de Bildu en el proyecto, si puede denominarse o ser digno de tal nombre, Sanchista para España. Bueno, la Comisión Europea dijo lo que dijo, Emiliano García Paje ha dicho esta mañana que le parece muy mal que le parece muy mal y que su gente no lo va a entender no lo he dicho así, pero prácticamente se da también la literalidad, no que le resulta muy difícil venderlo a su propia gente, es decir a sus votantes algo de esas características coño Emiliano, ¿y, y dónde estabas hace dos años, y hace tres años y hace cuatro años, no te he oído en el Comité Federal, he visto y lo decimos aquí muchas veces, algún tweet balbuceante, tuyo, o de Lambán, o de Fernández Bala, que últimamente está como un corderito, como el corderito de Noritz ¿se acuerdan? Eh? el borreguito pues, pues así, porque dala la de cara pero la de Arena no quiere que se le vaya ni un solo voto, pero por otra parte no quiere desairar al César García Paje, como ya está en plena promoción propia, porque este, pues dentro de menos tiempo quizás, a lo mejor, del que barruntamos, pues tenga que desfilar, pues pues eh, dentro de cinco minutos van a empezar a volar los cuchillos y se va a empezar a hablar de una futura presucesión o sucesión del figura en el seno del Partido Socialista. Bueno, García paje no he recuperado el corte de radio porque no me gusta traer cortes de radio a la televisión, pero más o menos se expresaban los términos que os he comentado. Era divertido, otro varón, eh, vuelvo a, a Guillermo Fernández Vara, que anoche estaba en un mítin en, en alguna parte en su tierra, en la maravillosa tierra extremeña, y decía una cosa muy divertida, preparadme el total de Fernández Vara, venía a decir algo así como, los extremeños ya estamos hartos de que nos puteen, y llevamos ya demasiado tiempo aguantando, y tenemos que dar un paso al frente y tal... Y claro, esta mañana luego la gente me dice, a veces eres un poco bárbaro en Twitter, digo, no, si lo que soy es muy suave y muy educado. Le he dicho algo así como, pero coño Guillermo, pero parecéis memos, pero ¿quién lleva gobernando treinta y tantos años en Extremadura?, o ya no, nadie se acuerda de aquel endacari llamado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se quedó a vivir en Mérida por lo menos 20 años, creo que fueron cuatro, si no cinco legislaturas, y después el propio Fernández Vara. Si sí, el Partido Popular en Extremadura ha gobernado dos años, dos años Monago. Monago, ponedme a Fernández Vara, por favor. Mira, tenemos motivos más que suficientes, más que suficientes, para no creer en nada ni en nadie. Que La historia nos ha puteado enormemente y este país también al que amamos apasionadamente pero nos ha puteado también llega el momento llega el momento de tener una actitud valiente corajuda ambiciosa sin miedo nadie va a ser más que nosotros eso nos obliga a formar a generaciones nuevas ...en todo lo que la nueva economía necesita... ...yo lo decía esta mañana en la universidad... ...hay que salir de la zona de confort... ...aquí estamos muchos en zonas de confort... ...hay que abandonar la zona de confort... ...y salirle al encuentro del futuro... ...sin miedo, sin ningún miedo... ...con valentía, con arrojo, con coraje titubeaba el, el, el figura, otro, otro figura. Lo de zona de confort y lo de abrazar el futuro, esto lo ha leído hace un par de noches, porque duerme mal, por lo que nos dicen, en, en la solapa del libro de algún gurú norteamericano, Josué. Bueno, los dioses nacían en Extremadura y ahora pues sale Vara aquí a hablar. Es una cosa curiosísima, <risa> o sea, de verdad. Eh, alucino en colores. El nivel de la política es este. Eh, habla de este país. No sé qué le pasa a los del PSOE, nunca dicen España ni aunque les paguen. Este país, pero vamos a ver, señor Vara, este este país está gobernado por alguien, no lo gobierna un señor que se llama Pedro Sánchez, que pertenece a tu partido. España os queremos mucho a los extremeños y le tenemos un gran cariño. El problema es el gobierno que hay, el problema es Pedro Sánchez. Échale a él la culpa, que diría el de la canción. Échale a él la culpa, repróchale a él que os ha tenido abandonados durante toda esta legislatura. Que el tren que os ha enviado es de plastilina y que no vale para nada. Échale la culpa que da a los presidentes que han obviado a Extremadura, pero no a España. Que España no tiene la culpa. De verdad, este es el nivel. Y luego le tengo que decir a la gente, como lo creo, votar al PSOE en Extremadura, votarle en cualquiera de los municipios extremeños, es votar a Bildu. Y esto hay que decírselo. Votar a Sánchez Vara es como votar a Nalgo Otegui. Porque hay un pacto, hay una misma visión, hay un mismo plan de futuro, hay un mismo plan de gobierno. En las dos estructuras políticas, tanto en el PSOE como en Bildu. Por lo tanto, votar en Cabezón de la Sal, provincia de Santander, o, en, por ejemplo, en Orgiva, provincia de Granada, al Partido Socialista, es votar a Bildu y todo su proyecto político y todo el mensaje que nos quiere lanzar. Así que, que la gente lo tenga muy claro a la hora de meter la papeleta. Necesitamos políticos que quieran desarmar este Estado autonómico que nos lleva a que tengamos que aguantar discursos como este de vara, pero ninguna solución. A políticos dinosaurios que ya se queden como en un cementerio de elefantes en los parlamentos autonómicos sin dar soluciones y simplemente repartiendo carguitos y repartiendo carteras. Basta ya. Necesitamos desmontar este Estado autonómico para que podamos crecer, para que el Estado del Bienestar siga creciendo o por lo menos no mengüe como está menguando. Y por lo tanto, políticos como Sánchez Vara, el señor Paje, que ahora no se pongan tan estupendos con Sánchez, que le pidan responsabilidades, que le pidan mayor financiación, que le pidan mayor apoyo, pero sobre todo, que desmonten ese chiringuito que son las comunidades autónomas. Porque, de verdad, ningún español, él decía antes, esta España que, que no nos gusta, pero tal, parecía decía José Antonio, era una cosa, de verdad, lo de Sánchez Vara me ha dejado perplejo. Si de verdad queréis a España, desmontad el Estado autonómico, desmontad, todo lo que eso conlleva Y realmente mandar ese mensaje a la ciudadanía Votar PSOE es votar Bildu En estas elecciones de mayo Dejen de votarles Luis, oye, a mí cada día me da más pereza este circo Te lo <ríe> bueno, digo de pero, corazón Pues lo vas a tener que sufrir las próximas los próximos <ríe> semanas Por ahora y, <ríe> y luego los próximos, los próximos meses. meses Pero las próximas semanas <ríe> para ahora Oye, eh, soy eh, eh, Discúlpame que ese mensaje que estás haciendo De, de, de votemos Reconstruyamos re, la, la España Y desaparecamos Eso hombre. déjalo para las próximas elecciones estas elecciones son elecciones autonómicas. Y las elecciones autonómicas votan a los presidentes autonómicos, afortunados o desafortunadamente, y en función de cada una de, de sus. ¿Y qué de sus... Los presidentes autonómicos? Bueno, autoport... hay gente que cree que aportan, en sus comunidades aportan. Nosotros estamos defendiendo, en esta tertulia hemos defendido mucho a nuestra presidenta de la comunidad autónoma. Y creemos claramente que en un momento determinado o sea, se enfrentó en momentos mucho más delicados, sin tener ni siquiera la mayoría que tiene o que tiene, que tiene en la actualidad al señor Sánchez, en momentos muy delicados, y ha convertido a Madrid en una referencia de libertad que probablemente no, no la tendríamos si tuviéramos un gobierno central, perdón, un Estado centralizado. Pero dejémoslo para las elecciones del 24. Yo te, lo que te digo es que, la, la, la, la, yo, yo es lo que te digo es que en estos momentos se van a votar las elecciones autonómicas y hay nueve gobiernos del Partido Socialista, de los cuales seis están en riesgo, entre ellos el del señor, eh, señor eh, Págez. Vamos a recordarlos, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Valencia, Baleares, Canarias... Y, no, y la Rioja. No, y, la Asturias. La Rioja en la y Asturias. Bueno, he citado nueve. No, Asturias, Asturias no, Asturias no. Podemos no. quitar a Asturias. Ah perdón, ah, perdón, perdón. No, no, no los he citado 9 todos es... los que gobiernan. Ah, vale, vale. No. Yo no. digo, de los seis que tienen en duda, ellos... Valencia, Castilla-La más... Mancha, Ríoja, Baleares, Baleares, la Rioja, Baleares, Ríoja. No sé. eh, Baleares Canarias. Baleares, exactamente. No, Canarias no. Canarias y Asturias es sorprendente con lo que está cayendo. Eso. y un bastión. En Canarias no se lo van a mover. En cambio, Baleares, Rioja, probablemente Valencia, Castilla-La Mancha y alguno más. Extremadura no. Eh, eh, por eso es una responsabilidad colectiva, no solamente del mal gobierno, sino del mal ciudadano que vota erróneamente. Es decir, si estamos viendo gobiernos que son ineptos o que hacen, eh, eh, o que, o que hacen estas, estos panegíricos que no tienen ni piel ni, eh, eh, ni cabeza, como hace el señor Fernández Vara, hablando, bueno, perdona, paréntesis, hablando como hablan otras instituciones. Este primero de mayo, este primero de mayo en Madrid, han salido los, los, los, eh, los sindicatos comigapas. con el gobierno a meterse con los, con, con, eh, con los empresarios, con los empresarios. Es decir, no por protestar, los, eh, los, los sindicatos no protestar contra la mala gestión o contra el 13% de paro que tiene alguna responsabilidad este gobierno. No, lo hacen contra los, los empresarios. Cierro paréntesis. Entonces, quiero decir, que en estas elecciones, en estas próximas elecciones, que como bien dice Eurico, nos quedan 23 días, hay que, por favor, hacer un llamamiento a la ciudadanía para que voten correctamente. Es el primer paso para desatascar una situación que vivimos y, en cierta manera, desde, desde, un punto, desde mi punto de vista un poco impostado, pero tiene razón. Es decir, el votar a este a alguno de estos líderes, eh, a, a alguno de estas varonías del Partido Socialista es apuntalar un gobierno que está sostenido, entre otros, por Bildu. Juan de Dios. Yo lo que veo es que, efectivamente, en esto último que, que estáis comentando, al final eh, los pactos determinan un proyecto. Y el pacto que tiene el PSOE es con ETA, claramente, que además está marcando el, la agenda. ¿eh? Es, es así, con lo cual votar PSOE es votar, votar un pacto que se va a hacer, que es el de este Frente Popular con, con los terroristas de, de ETA y, y que va a llevar a lo que va a llevar. ¿eh? Luego a mí lo que me llama la atención es la falta de, de coraje que tiene este, este paje, ¿no? eh, invocando al coraje. Si tú eres responsable de una comunidad autónoma, el que te han prometido Zapatero, te ha prometido... El, tren. Eh, el AVE, ¿no? Les, les ha prometido el AVE. Sí, con el ya, tren del 19, 19, 19, 19, Y no llega, hombre, alguna responsabilidad como presidenta de la comunidad tendrás tú. Es decir, eh, yo no te voy a votar, vamos, además independientemente, porque el proyecto evidentemente jamás estoy, estaré de acuerdo con ese proyecto, pero ¿Qué estás invocando? ¿A la pena para que la gente te vote? ¿Estás invocando a siempre hemos sido pobrecitos? Y, y, pues, claro, con tu poco espíritu siempre vas a seguir siendo pobrecitos. Pero además, eh, haciéndote la víctima con respecto a España. A España, ¿no? o sea, el gobierno socialista que ha estado gobernando España y que ha estado tomando las decisiones. Que por cierto, que luego tú o todos los, los diputados que vienen de, de las provincias de Extremadura eh, están votando a favor de, de ese presidente que parece ser que os trata tan mal. Es decir, la falta de, de, de coraje, la falta de andar en la verdad, de vivir en la verdad es, es sorprendente, claro, to, todo es, a mí es lo que me da más pereza de todo esto es vivir en la mentira, es decir, yo puedo discutir con una persona, yo tengo un proyecto, él tiene otro, no hay ningún problema, pero, pero partiendo de la verdad, que él se lo crea. Pero claro, cuando cuando estás invocando todo a la mentira, al victimismo, a, a que no tengo ninguna responsabilidad, aunque yo soy el responsable de la comunidad autónoma, pero yo no soy ningún responsable, pero por favor, voteme, entonces volverá a ser lo mismo. Dicho de otra manera, ¿no? si como zanahorias, pues imagínense lo que va a pasar. no Pues, pues si no quiero que tal que zanahorias, pues tendré que comer otra cosa. Eh, en fin, tendré que cambiar el voto para, para que cambien eh, la situación. Y pues por otro lado, eh, aunque nosotros nos presentamos también, evidentemente, a las comunidades autónomas, yo creo que las comunidades autónomas son la ruina de España. Y dicen, ¿por qué se presentan entonces las comunidades autónomas? Bueno, pues porque habrá que cambiar las cosas a partir de, de, de donde hoy se puede participar, pero evidentemente es para cambiar las cosas. Las comunidades autónomas han provocado una ruptura absoluta de la unidad de mercado. Está enfrentando, lo vemos con paje, ¿no? Es como, no, España a mí me trata fatal. Es, es el enfrentamiento entre comunidades, es, es, es la falta de, de hermandad, es, esto es lo que nos han traído las autonomías. Es un gasto que se duplica, no, no se duplica, se multiplica por 17, se legisla por 17 y en sentidos contrarios. Las autonomías son un desastre en España, ha traído el nacionalismo, ha traído el separatismo, ha traído el secesionismo. Eh, es el, el bueno, pues es la, el bienestar de los políticos, ¿eh? porque hay 17 parlamentos, hay direcciones generales. hay, Claro, luego dicen, es que no hay dinero para pensiones, no, claro, que hay dinero para pensiones, lo que no hay dinero es para chiringuitos. Y la autonomía es un chiringuito, los municipios es otra historia. Porque en los municipios la gente sí que está viviendo ¿eh? y sí que sí que tiene que, que, que opinar ahí. Pero la autonomía, pero si uno, eh, en fin, eh, que, que esto es España uno habla con uno de Viedo y otro habla de Gijón y hay que oírlos, uno habla con uno de Burros y otro de Valladolid y hay que oírlos, uno habla con uno de San Sebastián y uno de Vizcaya y que... Bueno, y si se mete eh... usted entre Murcia y Cartagena entre claro, Tenerife bueno, y las bueno, Palmas de Gran Canaria no ve usted la que le O sea, esto, esto, esto es España <risa> Entre Vigo esto y la Coruña Es, <risa> es, es, es muy curioso <risa> Yo soy más de las diputaciones provinciales ¿eh? cada año que pasa me voy reconvirtiendo a la luz y he sido abogado durante 20 años y, y, y lo lamento y le envío un abrazo a algún familiar que me pueda estar escuchando, de que había que ...que cerrar, yo denominé, las denominé, que me cayó la del pulpo... ...y menos mal que no había redes sociales... ...las viejas damas negras o viudas negras del franquismo... ...y con los años, debe ser que ya peino canas y me he hecho viejo... ...me he ido dando cuenta del servicio que dan las diputaciones provinciales... ...y de esas duplicidades de las que hablaba Dávila... ...yo no sé si estoy tan, tan, tan radicalmente a favor... ...de suprimir el modelo autonómico... ...pero desde luego que habría que repensarlo, no le quepa a no, ustedes ninguna que, duda. Es que es muy curioso ver al presidente de Extremadura... ...quejarse contra España... ¿A que al presidente de Cataluña no le vemos quejarse de lo que le da España o lo que le deja de dar o al lenda Caribasco? Vasco? ¿A que esos no se quejan? Porque les hemos estado dando como, vamos, a chorros todo el rato. Y si se quejan será por sus delirios y sus cuestiones políticas. Pero no se quejan por un tema administrativo. ¿Por qué? Porque es muy curioso ver a un presidente autonómico quejarse de su propia nación. ¿Qué pasa? ¿Que está enfrentada España y Extremadura? ¿Qué pasa? ¿Que España y Murcia tienen algo en contra? ¿Que España y lo que han creado ellos que se llama Castilla y León tienen algo en contra? O sea, tenemos un presidente del gobierno, pactando con lo que quieren romper España, con intereses con otros países, es, es decir, en lugar de defendernos a nosotros, tiene más interés en defender a Marruecos, por ejemplo, y luego tiene a ciertas comunidades autónomas que son tan españoles como un señor de Ceuta, como un señor de Barcelona o como un señor de Mérida, le tiene cabreado. Esto es el Estado autonómico, es enfrentar a los españoles, es esa división entre españoles, es romper la igualdad de todos los españoles, es que cada uno, pues, se busque la guerra por su cuenta y si eres varón socialista, a, a, hacia referencia, magán antes de la cuestión de que hemos tenido Ayuso. Pero así tenemos que estar. O sea, si eres varón socialista, te trato bien. Intento que estés contento. Ahora, si eres varón del Partido Popular, me tienes en contra. Este enfrentamiento entre gobierno central y comunidades Autónomas a mí me parece penoso. Entonces, por lo tanto, creo que serían unas buenas elecciones. Las elecciones municipales del año 31 cambiaron España. Pues unas elecciones en las que el pueblo español pudiera decir a una que no queremos Estado Autonómico, que no nos gusta el Estado Autonómico porque crea esas desigualdades, porque crea esos enfrentamientos, y creo que acaba con la ruptura de España, el Estado autonómico, ni gusta a los separatistas porque no están conformes y siempre van a buscar más y a los que tenemos idea de España y creemos en España, creo que nos deja pues eso siendo inferiores, los salmantinos a lo mejor, que los que están en Gerona y eso es muy injusto. Yo creo, yo Luis Magal. Yo, yo perdonadme Juan de Dios, dale, dale. y veo que también a Josué, lamento traeros a la realidad, pero la organización territorial de España por ahora no se va a cambiar, ni y las va a cambiar unas elecciones como el 31 y las va a cambiar, porque ¿por qué porque, porque no? Porque esto no se está debatiendo, está, se están debatiendo unas elecciones autonómicas en las que se presentan una serie de individuos que han hecho una, unas gestiones algunas veces lamentables, otras veces menos lamentables, bajo el paraguas de un personaje que es el presidente de gobierno que hace a todos huir de él. Pero en estos momentos ese debate, por mucho que lo digamos, me parece muy un debate teórico muy interesante, probablemente para proponer en el 24, perdón, en, sí, en enero del 24, que puede ser las elecciones eh, que convoca el señor Sánchez, pero en la actualidad no y luego, yo creo eh, que sinceramente, creo, eh, a lo mejor me equivoco, ojalá la realidad muchas veces te pone en tu sitio, que creo que en el hipotético caso, yo sé, Juan de Dios que pusierais a disposición de la ciudadanía española votar la reversión del Estado autonómico venga, lo perderían pero que haya políticos valientes que lo planteen no creo que lo vaya bueno Vox lo hace pero no tiene capacidad de gobierno en este momento como para tal y los catalanes y los vascos no se quejan de lo que les dan, sino se quejan de lo que les robamos permanentemente, en estas elecciones en estas elecciones que las tenemos a la punta de la, de la, de la, de la, vamos, a la vuelta a la esquina, mejor dicho, eh, puede haber un cambio un cambio sustancial, es que es un cambio sustancial, es decir, España se puede teñir de azul por llamarlo de alguna manera, por decirlo de esos colores que son, digamos, un poco una referencia a lo mejor anecdótica pero puede cambiar y eso puede ser un impulso importante para desalojar del gobierno central a un gobierno que es eh, por una parte es eminentemente mejorable y que está como bien dices, yo sé, están gobernando con aquellos para, con alguno de aquellos partidos que quieren romper estoy España. Total, Eso es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo, pero... Un minuto que le toca uh, a Dalila. Sí, hubo un año 1995, hubo un año 2011, y ahora nos enfrentamos al 2023, en el que unas elecciones municipales y autonómicas fueron la antesala de un cambio político en general. Mm. Esas dos ocasiones, esas dos fechas no cambiaron España. Bueno. Seguimos, continuamos con el mismo modelo, con las mismas políticas porque gobiernos del Partido Popular no cambiaron prácticamente nada. Maquillaron algunos datos pero poquito más. Creo de verdad que el Partido Popular tiene que hacer este ejercicio interno de decir, queremos realmente cambiar España, queremos realmente que esta sí a la tercera vaya la vencida. La ciudadanía también se tiene que poner pero, ante este espejo yo sé, de si realmente moto, hay que cambiar sí. o, o, o hacer seguidismo de lo de Sánchez. Sí. Evidentemente que Sánchez se ha convertido en una lacra electoral porque nadie se le quiere unir, parece un, un cadáver al que nadie quiere acompañarle. Pero realmente el Partido Popular tiene que hacer esta reflexión. ¿Vamos a cambiar algo o realmente nos viene bien que sí, que ahora en vez de rojo sea azul, pero que sigamos con las mismas políticas? Pero no, yo creo que de verdad, si, si, yo, yo lo palpo, ¿eh? yo soy un tipo que estoy permanentemente, soy muy curioso, entonces estoy permanentemente en la calle, tengo muchas actividades y veo a la gente. Yo estoy convencido de que ese dilema no lo tiene nadie, ni siquiera, eh, o sea, ni, ni, ni, ni, ni, en la, ni en la hipótesis, me refiero al cambio de la, de la estructura territorial de España. Y el Partido Popular evidentemente ni lo va a plantear. En su próximo gobierno, si llega al gobierno, ni lo va a plantear. Vale, Juan de Dios, sigamos abundando en el asunto cinco minutos. Yo lo que creo en estas en estas elecciones, como todas, ¿eh? lo que se está eligiendo al final es un proyecto y es un proyecto de España. Y yo creo que eso es lo que la gente también tiene que pensar en ello, es decir, evidentemente lo primero que hay que hacer, pero por un tema de porque es un esto es un cáncer. Es un cáncer, Sánchez es un cáncer. Eh, Sánchez tiene que, que, que perder las, las elecciones. Es un cáncer. ¿eh? Los aliados de este gobierno son ETA. ...y los golpistas en, en Cataluña. Y los bolivarianos. Y los bolivarianos. Que nos están hundiendo. Es, es, o sea, es gente que, que lucha, que directamente te lo dice. O sea, no te engaña, no te engaña. Te lo dice claramente. Te dice, yo quiero la destrucción de España. Uh -huh. Todo lo que sea malo para... Te lo dice Otegi, que, que fue condenado eh, por por, miembro de ETA, por ser miembro de ETA. Y, y en breve será el y, Te lo dice. O sea, todo lo que sea malo para España es bueno para mí. Y es... ...el socio estratégico del PSOE... ...es decir, la gente tiene que tener claro... ...el proyecto que supone Sánchez... ...ahora, dicho eso... En ese proyecto hay que, hay que pensar que esto no es, un, no es una alternancia, no debe ser una alternancia, desde mi punto de vista. Independientemente de que no haya mucha gente, a lo mejor, bueno, hay cuatro millones de españoles casi, que han votado Vox y que yo creo que sí que lo ven. Y podremos, o nuestro trabajo es, hacer que eso avance. Pero ese es, ese es nuestro trabajo. Convencer, convencer, proponer y convencer un cambio eh, clarísimamente. Pero, hombre, a mí me parece vergonzoso la imagen del Congreso de los Diputados aplaudiendo a una persona que es un terrorista aliado con el narcotráfico. Gustavo, es decir, que el Partido Popular y que el PSOE lo aplauda. a mí me parece que ¿qué es? Que porque una persona tiene éxito, entre comillas, en la vida, porque ha alcanzado la posición de presidente, ¿ya eso significa que le tengo que aplaudir? ¿Y dónde está la moralidad? ...es que alguien piensa que con hombres que son asesinos... ...que son socios de narcotraficantes... ...se puede construir una sociedad en paz y en libertad. ¿Es que alguien piensa que sin justicia puede haber libertad? ¿Es que alguien piensa que alguien que consigue el poder... ...gracias al asesinato y al miedo que ha generado ese asesinato... ...alguien piensa que esa persona... ...si va a perder el poder... ¿Va a dejarlo de forma tranquila? ¿No va a utilizar cualquier medio que ya utilice, incluyendo el asesinato, el secuestro? La... ¿No, ¿No no, lo va a hacer? Es que ese es el proyecto que estamos votando. Entonces, si el Partido Popular aplaude oiga, a, un terrorista, a, un, a una persona que ha, ha sido miembro fundamental de, de la guerrilla, es decir, que ha asesinado gente, y pues hombre, el proyecto lo tiene que hacer pensar, que hay gente buena dentro del partido, sin duda alguna, la estructura del partido, pues me parece sinceramente que está podrida. Bueno, un instante nos vamos a publicidad, regresamos enseguida para seguir hablando de lo mismo y para saludar por Skype a nuestro segundo amigo de esta noche, Guillermo Rocafort. No se vayan, que volvemos en un instante.